1, 2, 3, Hola, soy Fran La gente me conoce como Fran y soy desarrollador independiente de videojuegos Básicamente me dedico a hacer videojuegos ah. En casa, pues, un poco mi rollete, o mis ideas, sí. mis juegos, programo, pim pam y luego, pues, lo eh, no, no subo a las plataformas Es el yo. He venido a hablar sobre el mundo independiente el tema cómo está el panorama de los juegos y sobre todo el tema de la libertad que hay hoy en día para, para crear productos de entretenimiento. ¿Cómo empecé a hacer videojuegos? Uf, pues eso fue empezó como hobby a los 14 años. Que me toqué un ordenador por primera vez y dije esto me gusta, esto me gusta. Y entonces pues, pedí uno, lo eh, regalaron y desde entonces pues ya fue un amor flechazo a simple vista. Me encantó y empecé a toquetear, toquetear, a aprender con revistas, con libros, basic, por ejemplo, en MSX y a la de ahí, pues claro, empecé a, digamos, a mejorar mi, un poco mi, mi estilo de programación y claro, ya fue saltando de, de MSX al PC y bueno, entre lenguajes y, pero básicamente empezó por... Como, ¿De dónde salió la idea de un Pues esto viene... es una... es un inicio doble porque, por una parte, cuando era pequeñazo, eh, jugaba un juego que me gustaba mucho, que se llama The Meso of Y claro, por lo que veo, por lo que deseo. Yo hacer un juego como ese, ¿no? Y era pues mi ilusión, hacer un juego de castillos. Y empecé a hacer ese juego de castillos. El problema está en que una vez tenía un, una versión ya, una beta bastante avanzada, la mostré a un amigo, la jugó y me comentó que la historia era muy parecida a la de y claro, la historia que me había yo contado meses grabando eh, una trama y una historia, algo que, que yo decía oh, qué guay, qué original que soy, ¿no? Pues no, todo eso a la porque claro, no, no servía No podía hacer un juego que ya, que, se, que era una copia del otro aunque no había jugado. Total, entonces, pues, eh, hablando con mi mujer me dijo, ¿y por qué no haces que un chico se teleporte al pasado? Digo, si al, al pasado, ¿no? Y, y entonces, pues a vueltas a esa idea y dije, pues esto pues, se podría poner humor y podía ser muy cachondo, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, cambié todo el guión, cambié todos los diálogos, cambié el, las caras de los protagonistas y, y, y al final, pues, la, es un poco como, como ha salido la, la idea La idea de Ghost 1.0 fue, aquí es, eh, dije, si Blizzard ha hecho el Warcraft, luego el, el Starcraft, Claro, ¿quién soy yo para hacer una cosa diferente? Pues tengo un juego del medievo, vamos a hacer un juego futurista. Y aparte yo soy pues fan me encanta la película con de Shell. Y entonces quería hacer algo así más tecno, cyberpunk, tecno. Y salió un poco de También el tema Quería saltarme por encima los prejuicios que habían sobre el protagonista macho blanco y entonces dije, voy a hacer que la protagonista es una chica y que su, su ayudante sea pues un, afro, un, un afroamericano y un, y un friki así pues un, un cordete ¿no? y salió un poco... de ahí salió un poco, un poco todo y luego ya con la historia fue pensar pensar, pensar, pensar, pensar, pensar... ¿Qué ha cambiado en el mercado entre un Epic y Ghost? Pues bastante <ríe> sí. para empezar el número de juegos porque cuando salió eh, el Epic que fue en el... ¿Qué ¿En, en el editing. En, mira, en Steam. En Steam el... salió, creo que en el, sí, el 2003 salió. Entonces, ¿qué pasó cuando, asilo, cuando apareció todo lo de Greenlight? Porque antes Steam era una plataforma cerrada que muy poca gente podía entrar. Era algo muy selecto. Y lo que se vendía, se vendía mucho, porque había poco oferta. Entonces, ¿qué sucedió? Steam creó el Greenlight, que fue es una oportunidad para los programadores. Me metí de los primeros, salió. Y entonces había pocos juegos porque elegían unos 10 o 12 cada mes. Y claro, cuando salió tu juego, que salían salían eh, dos o tres el martes y dos o tres jueves. Entonces tenía mucha visibilidad. La gente iba a Steam y me decía, mira, qué, qué hay nuevo, Bueno, hoy en día, como ahora se pillan 100, 150, 200 juegos cada mes, en Greenlight se ha abierto un poco eh, la veda. Esto nos esto influye en que hay mucha cantidad de juego y entonces falta visibilidad. Ahora en vez de tener dos el martes y dos el jueves, tienes 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles el jueves y diez el, el viernes. Es una de las cosas que ha cambiado. ¿Qué consejo le daría a los alumnos? Para empezar, eh, ¿qué les daría es si son jóvenes todavía y están viviendo con sus padres y no tienen que preocuparse por.? Digamos, tener un ingreso para mantener una familia o lo que sea. Mi consejo es que aprovechen el momento para hacer sus propias creaciones y que experimenten y que traten de, de hacer sus, sus juegos y, y subirlos ahora, porque ahora es cuando pueden hacerlo sin necesidad de dinero. Y entonces, pues, igual estás seis meses, un año, un año y medio, da igual, pero estás andando de, andando de caña y aunque no cobres, es una inversión si luego sacas tu juego entonces puedes recuperar la inversión y otro, muy importante, es practicar sobre todo practicar mucho igual en vez de sacar uno grande, ir haciendo juegos pequeños porque cuanto más juegos haces, más practicas más aprendes de tus propios errores y, por tanto, más, eh, más mejoras a la hora de hacer juegos es así, practicar, practicar, practicar, practicar Dale darle un chacán.